La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. ¡Feliz día de la mujer! ¡Bendiciones hermosas! Yo no soy perfecta, pero soy lojana, que es casi lo mismo. ¡Feliz día de la mujer! Saludos desde Loja, Ecuador. Mujeres del mundo, hoy, mañana y siempre tenemos que recordar que somos mujeres de almas de gigante que nuestra esencia es única, incomparable e irrepetible. Por eso, con fe, esperanza y amor, en este día donde a viva voz nos celebramos. Deseo transmitirle mi empatía, mi sororidad con cada una de ustedes. Feliz Día de la Mujer. Muchas bendiciones, se las ama su amiga Hilda de Figueroa. Nosotras somos una potencia grande, pero si nos juntamos, somos una potencia implacable. Bendiciones a todo el mundo. Recuerde que el 8 de marzo levantamos el puño, pero todos los días del año nos levantamos con ganas de ser cada vez mejores. Un saludo, Rosemary Flores. ¿Te importa si eres alta, bajita, gordita, flaquita, morenita, blanca? Silencioso y charlatana. Todas somos maravillosas. Tú también. Sí, sí, tú, la que me estás viendo. Sí, tú, la de ojitos bonitos, la de sonrisa hermosa. Tú también eres valiente. Y eres maravillosa. Feliz Día de la Mujer a todas. Un beso. Hola. Hoy quiero recordarles para qué fue creada la mujer. Nosotras las mujeres fuimos creadas de la costilla del hombre. No de su cabeza para ser superadas, menos de sus pies para ser pisoteadas. Somos hechas de la costilla del hombre para ser iguales. Debajo de su brazo para ser protegidas. Y junto, muy cerca de su corazón, para ser amadas. ¡Feliz día de la Mujer! ¡Hola! Soy Maritza y soy ecuatoriana. En este 8 de marzo les puedo decir a ustedes que una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y dignidad. Siempre, siempre cree en ti. Porque si no lo haces, ¿quién lo hará? ¡Feliz día! No es la apariencia, es la esencia, no es el dinero, es la educación, no es la ropa, es la clase. Un feliz día a todas las mujeres de una Zamorana. Desde España. En este día de la mujer quiero enviar un saludo a todas las mujeres del mundo, recordar que todas somos fuertes guerreras, capaces de superar cualquier adversidad que la vida nos ponga, todas somos invencibles, un abrazo. Porque somos sol entre tanta tormenta, somos siempre orden entre tanto caos, quiero enviar un saludo muy cordial a todas las mujeres del mundo y desearles un feliz día de la mujer desde Loja, Ecuador. Un beso. La feliz Día de la Mujer. Quiero agradecerle a Dani por la oportunidad de participar y compartir la frase de Frida Kahlo que me gusta mucho, que es la de no dejar que le desee al árbol que, del cual somos sol. Nos da a entender que como mujeres o como personas debemos aprender a amar y a cuidar, no solamente de nosotros, sino de las demás personas. En un mundo donde hay tanta indiferencia, aprender a amar y a cuidar. Es un día maravilloso en donde el sol sale contigo porque brilla es que él, la figura más hermosa y atrevida. Así que no dudes ni por un momento, eres fuerte y especial. Feliz día de la mujer, te desea Dayana Cortés desde El Salvador, Centroamérica. El que no te maquilles no te hace menos hermosa, pero puedes brillar aún mucho más utilizando maquillaje y conocer a esa hermosísima mujer que llevas dentro de ti. Feliz Día de la Mujer. Quiero hacer este mensaje como motivo de la celebración del Día de la Mujer para decirte gracias. Sigue adelante, mujer emprendedora, trabajadora, fuerte, luchadora. Tú puedes hacerlo, tú puedes lograr todo lo que te propongas. Los días, mi gente, soy laci Lira, de acá de Nicaragua, tierra de lagos y volcanes. En esta ocasión darle gracias a Dios primeramente y a de por la oportunidad. Eh, Les vamos a dedicar un pequeño versículo de la Biblia que se encuentra en Proverbios 31.10 que se llama Mujer Virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estigma sobrepasa a la de las piedras preciosas. Les saluda Liliana Flores por el Día Internacional de la Mujer. Quiero hacer honor en este día recordando a una de las grandes exponentes de, del feminismo, a Frida Callum, quien logró salir a flote a pesar de las adversidades y demostró que el verdadero poder de la mujer viene del alma. Mujer, confía siempre en ti. Muchas felicidades en este día. Eres inmensamente poderosa, bella hermosa Muchas felicidades, disfruta de tu día. Hola, hola. Quiero compartirles una frase. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos sin esta gota. Frase de Madre Teresa de Calcuta. Un saludo desde el Pulgarcito de América, El Salvador. Bendiciones a todos en el Día de la Mujer. Las situaciones difíciles no te limitan, las adversidades no te aplastan. Las responsabilidades no te asustan y la astucia no te falta. Eres una guerrera. Feliz día de la mujer. Mujeres hermosas, festejemos este día honrando a las mujeres que tanto han hecho por nuestros derechos. Empoderémonos de nosotras mismas, seamos libres. Ámense, quiéranse. No hay poder más grande que la autoestima, que el saber que podemos. Luchemos por todos nuestros derechos, pero también trabajemos en nuestros derechos. Un abrazo grande a todas desde la Ciudad de México. Muy buenos días, un saludo muy especial para todas las mujeres que son ejemplo de trabajo y lucha constante. Gracias a su valentía han logrado abrir espacios dignos en la sociedad. Un feliz día. Amigas hermosas guerreras, que disfruten junto a su familia. Por ser ustedes mujeres valientes guerreras decididas con pie firme seguir avanzando por un futuro mejor les mando un saludo inmenso besito a la distancia buenas tardes les saludo desde la ciudad de loja para todas las bellas hermosas mujeres aquellas madres aquellas mujeres que se esmeran en su trabajo en su hogar que hacen el papel de padre y de madre, aquellas mujeres que tienen mucha fe, aquellas mujeres emigrantes que se fueron a buscar mejores días por el bien de su hogar, por el bien de su familia, por las mujeres tan lindas que sacan a sus hijos, a su familia con buenos principios y con mucha fe lo hacen, con un amor sublime, un amor lleno de bondad, un amor tan puro, blanco como la flor que se encuentra aquí, blanco como esta preciosa flor. Así eres tú, tu corazón noble que nunca miente para su familia. Que siempre sigas con fe, que Dios te bendiga. Feliz día, mujer linda, hermosa. Buenos días a todas las mujeres del mundo. Un saludo muy especial desde la cumbre del Coturco de Quito, Ecuador. Desearles a, a ustedes que en este día especial pasen de lo mejor, que nunca se decaigan, que sigan adelante. Las mujeres somos luchadoras, valientes y sobre todo emprendedoras. Ayudemos a formar esta sociedad, una sociedad libre, pero con una visión y con un futuro. Esta rosa es para ustedes. Alimenta con amor tu cuerpo, tu mente y tu interior. Y los frutos de tu vida serán de valor incalculable. Un saludito para todas las mujeres del mundo. Seguir luchando por sus sueños. Un besito. Hola, yo soy María Piña, escritora y poeta, y estoy muy contenta de poder participar en esta celebración virtual del Día Internacional de la Mujer. Mi frase es, déjame ser tuya cuando yo lo decida, escoger el momento. No me obligues a quererte. Te amo, sí, pero yo me amo más. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! En este día quiero llegar con un fraterno saludo al ser más sublime de la tierra como es la mujer. Esas mujeres emprendedoras, esas mujeres luchadoras, a las que se esfuerzan día a día para sacar adelante a su familia. También a esas mujeres que siempre están buscando salir adelante, cumpliendo con los objetivos que se plantean a lo largo de la vida, a lo largo de sus días, día a día. Porque para una mujer nada es imposible. Las mujeres hemos demostrado ser unas guerreras de la vida, ser unas guerreras ante diferentes adversidades. Por eso les deseo un feliz Día de la Mujer. Este fuego que llevamos por dentro es la lucha que comenzó en 1908, lo cual reconoce los derechos que como mujeres exigimos, además de erradicar la violencia en todas sus formas. Es por eso que menciono a la dama de hierro, Margaret Thatcher. Si quieres que algo se diga, pídeselo a un hombre. Si quieres que algo se haga, pídeselo a una mujer. Un fortísimo abrazo atado a todas las mujeres luchadoras y trabajadoras. Hola, un saludo desde Loja, Ecuador. Hoy, en este día especial, quiero extender un efusivo saludo a toda la mujer que representa esa lucha constante por la igualdad, para el progreso de la humanidad. Mujer tan distinta como maravillosa. Feliz día a toda la mujer. Primo, esperamos que te encuentres muy bien de salud, te deseamos muchos éxitos en tu vida profesional, te mandamos muchos saludos a ti y a toda tu familia, cuídate, bye.